Venga, otro otro vídeo. Aquí llego yo. <risa> llegaba anoche yo con 48 kilómetros, casi mil, y, y llegaba con el piñón pequeño, porque ya la fuerza, la verdad es que la fuerza. El piñón pequeño, no el piñón grande, el, el más grande, el uno. Eh, porque ya la fuerza estaba pues hombre, tocadita. Entonces la pierna aguanta. La pierna aguanta. Esto es un pequeño detalle que es importante saberlo conforme tú vas mejorando tu nivel tu pierna es verdad que gana en fuerza pero sobre todo lo que gana es en capacidad de estar rato pedaleando capacidad de estar rato pedaleando con cierta cadencia con una fuerza que va disminuyendo el que piense que su fuerza eh, la va a poder mantener eh, digamos a lo largo del rato si tiene de nivel no lo va a poder mantener eso tenés que tenerlo en cuenta ¿dónde vamos a sacar la ventaja? pues la ventaja la vamos a sacar simplemente la ventaja la vamos a sacar en, en una persona entrenada en bici, en BTT. La un, la, bueno, la única. La ventaja que va a tener es que va a ser capaz de rendir al principio y rendir flojo, pero que le aguanten las piernas sin quemada. ¿Vale? Eh, ¿Ya me entendéis? O sea, sin que revienten las piernas, te permita pedalear con una cadencia. Bueno, la misma cadencia de siempre, pero con un piñón más grande porque tienen menos fuerza la fuerza te va bajando pero lo que cuenta al final el entrenamiento y lo que hacen las horas de bici y el desnivel y todo el trabajo de horas lo que hace palovitas lo que hace es que tú seas capaz de estar durante varias horas primero con mucha fuerza y con una cadencia la misma la cadencia va a ser la misma la cadencia de trabajo va a ser equivalente no vas a decir es que al principio como voy súper fuerte voy a una cadencia de 50 y luego como voy a ir súper reventado voy a una cadencia de 90 no, no, tú tienes que hacer las cosas bien entonces tú vas a tener una cadencia entre 70 y 90 más o menos, en la mayoría de ocasiones, menos algunas subidas que irás a 60, si te colocas de pie y tal, 60, incluso 50 alguna muy dura si vas con un piñón un poquito pequeñito pero lo que va a variar es que cuando tú lleves mucho rato en vez de que la pierna reviente y diga hasta aquí llegué hasta aquí llegué, tus pulsaciones tal, tú aguantes físicamente Aguantes esas horas, pero eh, no tendrás fuerza. La fuerza se te va a ir, eso tenlo en cuenta. O sea, la fuerza se te va a ir en las piernas. Lo único que vas a poder mantener es la capacidad de trabajo, de movimiento, pero con muy poquita fuerza, porque la fuerza la pierdes, la vas perdiendo conforme van pasando kilómetros, no horas. Pero donde está el nivel, donde está el nivel y donde se nota el nivel es que entonces tú irás trabajando cada vez con un piñón más grande. Cuando vosotros empezáis a, a, con la bici, tú sales y el nivel que tengas, ¿no? Y tú vas con tal piñón, mejor imagínate que vas con el 4, ¿vale? Un piñón que es para subida tendida, no es para subida, para subida tendida suave. Vas con el 4, ¿vale? Imaginamos que el 1 es el más grande, la gente que tenga a lo mejor un 50, el 1 sería el 50, ¿vale? El 2 pues puede ser un 44, por ahí, o un 46. El 3 puede ser un 40, el 4 puede ser un 34, un 36, depende de la cantidad de, de, de piñones ¿no? que tengáis detrás, de coronas. Eh, pero, eh, pues eso, cuando tú sales, podrás ir en el 4, a lo mejor una subida. Podrás hacer una subida y decir, hostia, pues voy al 4. Y muy bien, porque tú tienes fuerza, por lo tanto, tú irás con una cadencia adecuada de 70-90, depende de irás jugando, normalmente cada vez que tú eh, cambias un piñón, la cadencia suele variar 10, 12, 10, 12 vueltas. Vale, es decir, tú por ejemplo vas a 90 de cadencia, se te pone la cuesta un poquito más suave, la cuesta o, o el llano, digamos, se inclina para abajo, y tú cambias otro piñón. Cuando tú cambias tu cadencia, baja. Vale, me des un piñón más largo y te cambia pues más o menos a 78 tú de 90 pasas a 78 aproximadamente dependerá la cantidad de piñones que tú tengas detrás si tú tienes un 12 12 coronas detrás, 12 cambios, ¿eh? 12 velocidades seguramente tu cadencia no va a cambiar 78, 80 se va a quedar en 82, 83 es decir, desde una cadencia de 90 tú tienes un piñón más largo una marcha más larga en pocas palabras eh, tú vas a bajar la cadencia te va a aumentar la fuerza que tienes que hacer pero va a variar pues, 8, 7 vueltas por minuto, ¿vale? La cadencia. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, un 9, yo tengo un 9, me va a variar unos 10, 12, ¿vale? No es exacto, exacto, porque claro, dependerá si vas en el 4, en el 5, en el 7, ¿vale? Pero es así. Entonces, a más coronas tú tengas detrás, tu salto de cadencia o tu diferencia de cadencia va a ser menor. Eso es muy bueno para ajustar y muy malo porque te entretiene un poco más. O sea, tiene si sus cosas buenas y sus es cosas más. Te entretiene un poco más porque a lo mejor tú dices, hostia, de 90 he pasado 83, dices, voy alto para la inclinación y tengo que meter dos cambios. Entonces a lo mejor en vez de cambiar un piñón tienes que cambiar dos, alargar dos piñones. Pero bueno, es más progresivo y también está bien, ¿vale? No tienes como muy progresivo, está muy bien también, ¿no? Bueno, el tema que quiero decir y es importante es... Que simplemente tengáis en cuenta, vuestro cuando tengáis un nivelaco, yo no lo tengo, pero cuando tengáis un nivelaco, tú primero tendrás que ir en el 4, cuando sales, pero a lo mejor cuando yo 5 o 6 horas dándole, no podrás ir en el 4, tendrás que ir en el 2, un piñón más grande, pero tu cabeza será la misma, pero serás capaz de desarrollar el trabajo, eso es lo importante, irás más lento en la subida, esto es una subida de un 8 o un 10, un un una subida que hay, que a veces la entreno, bueno, pues tú a lo mejor al principio puedes ir al 4 y un poco de pie y dándole cañeta, o al 3 rapidito, en, en sentado, y cuando tú estés reventado, pues como yo ayer, pues yo subía a la última parte, esta parte la subía, creo que era al 2, pero la parte que subía ya, la parte final del todo, que inclina más, a lo mejor hay un 14, un 15 en un momento, y el último final, ahí tenía que ir al 1, pero lo importante es que podía hacerlo. Que no estaban las piernas reventadas de no poder moverse de no poder girar las piernas no quiero que quede claro la, lo que te va a dar el nivel es que tú aguantes mucho rato aunque sea con la fuerza disminuida porque es imposible que la fuerza no te disminuya con el paso de los kilómetros o de las horas pero sí que seas capaz de aguantar es como el que dices aguanta el tío 100 kilómetros despacito pero aguanta 100 kilómetros corriendo me entendéis pues lo mismo, o sea, es la capacidad de, de distancia, de, de, de horas de trabajo, ¿vale? Y eso lo va a dar, pues, pues las horas, y ya está, ¿vale? Así que, lo dejamos aquí, venga.